Cuando nos fuimos, prometimos una entrevista con Joaquín Peña Gramonte. Como ustedes saben, hace unos días eh, han estado circulando en redes y, y en noticias y eso un, un paquín informando de una serie de irregularidades que supuestamente atañen a Joaquín Peña Gramonte, que es profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, del área de matemáticas. Eh, igualmente estuvo por aquí el director del director general del recinto San Francisco de la UAS, o recinto UAS San Francisco, Miguel Medina. Y hemos invitado, por supuesto, a Joaquín con la finalidad de que él aclare todos estos temas alrededor de estas denuncias que hace Joel Martínez, que es un dirigente del Frente Estudiantil eh, Amin Abel. Amin Abel. Abel, Así que buenos días, mi hermano querido. ¿Cómo, ¿Cómo es, tú bien, estás? Buenos ah, días, profesor. Gracias, a Carolina, eh, Fulvio... Fulvio. Francis y Jan Jan. Nuestro, el placer es nuestro. Eh, me satisface mucho estar aquí. Es el único programa al que voy a venir, porque fue el único programa al que el señor director seleccionó para venir, que por cierto es mucho mi apena, que mi amigo también y una persona muy querida por mí, pero en materia de lo que es la administración... Y de, y de lo que es conocer lo que es las intríngulas internas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, pienso yo que la conoce demasiado poco, aún sea el director. Y ahorita explicaré por qué. Ok. Pero, lo primero. Eh, Joaquín, una cosa. Sí. Tengo que advertirte, debiste de ver el programa porque a él se le invitó a un fin. Y dentro de esa entrevista se trató una denuncia que Yayan le hizo la pregunta. Es decir, pudiera ser que el director se encontrase en un momento paralelo y él mismo estableció que debido a que él es, preside el consejo no podía dar ninguna opinión porque ahora apenas él recibía formalmente la denuncia que hacía el Felaver. Incluso, para mí, estableció y yo, hasta pienso, yo pienso que haya edificado bastante. Yo no solo lo vi el programa... Ah. Yo creo que lo he estudiado como tres o cuatro veces toda su declaración bueno. a la que estoy presto. Entonces mm. quisiera que tú me permitas ganar el tiempo a mí como no, invitado no, no. Eh, para poder responder. Estar haciendo pero una alusión de acuerdo, y des, pero, pero en contra de él, que no, no, es no, no, necesaria. no, tranquilo. Es que Maestro. Sí. vamos a, a, tranquilo, a sí, tranquilo a tu defensa. Maestro. De acuerdo. Sí. Felabel, eh, a través de su vocero Joel Martínez, incluso una publicación sí. en, en redes sociales, sí. hacen una acusación de en su contra de que usted. Eh, falta mucho a clase De que pone un eh, examen a una hora Y que llega tres horas después Que el 80% de sus estudiantes Usted le publique en ausente Que le, le pasan muy poco eh, ¿Qué es cierto en esa denuncia? Míreme Lo primero que como usted bien sabe Y ya yo he dicho Y vuelvo a reiterar Eso es un pasquín Los pasquín por naturaleza Son irresponsables Y tienen el propósito de dañar Tanto así que el día 21 de diciembre, cuando todavía no estamos celebrando siquiera, nos aprestamos a celebrar Navidad, el señor director del CURNE me llama porque hay unos estudiantes que están preocupados por su nota. Y yo le respondo, señor director que yo sepa, nunca he tenido, he reportado nota mía fuera de los espacios institucionales que la universidad me permite hacerlo, y que yo sepa, si hay una nota pendiente de publicar, son las de este semestre, y no estoy fuera tampoco del plazo institucionalmente establecido para hacerlo, porque estoy ya, justamente lo que estoy acabando los exámenes, con lo cual ya ustedes eso les viene diciendo que había una predisposición y que estaban organizados para un determinado propósito. ¿Hasta qué fecha usted tenía para hacer esa publicación? Hasta aproximadamente 15 días más tarde de esa fecha, o sea que si estamos hablando del 21, eh, en un mes que son de 31, entonces estamos hablando por ahí, por el 3 al 4 de enero. De enero. ¿Usted me no, puede sí, comprender? Sí, más o menos. Por consiguiente, el, las notas mías, nunca usted puede ir a buscar mi okay. historial como profesor. Nunca he publicado fuera de los horarios preestablecidos que establece la universidad. Pero no solo eso, yo no soy un improvisado en la Universidad Autónoma de Santo no sé, Domingo. Yo no soy un bebé en este quehacer. ¿Qué tiempo tiene usted en yo la universidad? Yo le voy a permitir a, a edificar a la a los amigos presentes, y usted me va a hacer el favor, si, si está a su alcance, de, de leer esto. Y lo voy a elegir a usted, porque aquí habiendo un conjunto de amigos míos, que es un reclamo que estoy haciendo. Míreme, ese señor me conoce, ese sí. señor me conoce, esa distinguida señorita me conoce, y este es mi hermano. Tal vez precisamente porque me conocieran, prefirieron callarse. y Usted hizo la pregunta más oportuna y la más inteligente, pero él la vio. Usted hizo su pregunta y dijo, hay cosas que no me cuadran aquí. ¿Por qué un conjunto de cosas muy bien detallado? Pero él los vio. Sé por qué los vio, porque nos conocemos todos. Además, él le admitió que la manera de hacer su, sus ejercicios académicos... Era la nefasta que de algún modo inauguró también la gestión anterior, que es procurar que sencillamente los estudiantes vayan a la, a, afuera, generen los líos sobre la base de lo que ellos piensan, cualquiera de las cosas de las que puedan pensar, para luego intervenirla, lo cual es muy irresponsable, porque la academia no está para generar dificultades, sino para generar soluciones y anticiparse antes de en los casos hipotéticos. Entonces, en torno a esto, eh, profesor, usted le da la respuesta a la pregunta que hace eh, Yerjan, de que sí, todas, siempre la eh, da las, eh, las calificaciones a, uh -huh. a la hora. Ajá. Otra de las quejas que tiene el grupo estudi estudiantil es la revisión de exámenes, que es un derecho que tienen los muchachos. Eh, en ese sentido, ¿qué usted puede decir? Que una de las. La eh, revisión de los exámenes. Como que usted se negó. Le repito. Míreme, eh, yo no me he negado, eso es falso, eso es un invento, yo le estoy diciendo. Lo primero es que la Universidad Autónoma de Santo Domingo tiene debidamente instituido, instituido mecanismo por el que se hacen las, las reclamaciones. Usted por cualquier razón, usted eh, le va mal en una asignatura cualquiera, usted tiene el derecho, dos instancias hay, usted puede ir a registro, y solicitar de manera formal que usted quiere una revisión, revisión y nosotros estamos, de registro se nos llama y ponemos una cita donde se atiende eso. Mm, pero, se pero, la han solicitado de manera formal. Sí, pero perdón, pero más aún, un servidor nunca, tal vez el único profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que nunca ha tenido ningún estudiante que pedirme una revisión, porque cuando cualquier estudiante, todos mis estudiantes dominan mi teléfono, todos sin excepción, porque mi teléfono es público y cuando me llaman simple y sencillamente le digo vaya al inicio del semestre a la sección tal en el horario tal y yo le voy a mostrar allí sus exámenes y sus debilidades. Otra de las cosas Pero es más, más que eso. Las no, horas, un, un momentito que eso. Momentito. Ya lo encontré el documento. No, no, un segundito, Pérez. Entonces en ese orden, en ese orden como esos registros se hacen. Le voy a aclarar un detalle. En la Universidad Autónoma de Santo Domingo existe una cosa que se ha instituido, mas no es, no es debidamente organizado por, lo, por los mecanismos institucionales, eh, dímelo, el que un profesor pueda proteger a otro estudiante cuando le pone un ausente. Esto es con el propósito de no ponerle una nota muy mala porque entonces le tumba completamente índice. su índice, índice y encima de eso lo que le hace daño. Con lo cual, cuando a un estudiante se le pone ausente, lo que el profesor está haciendo simple y sencillamente es proteger a ese estudiante. Lo que un profesor no puede hacer bajo circunstancia ninguna es pasar a un estudiante que absolutamente no sepa nada de una asignatura porque luego a quien hace descrédito es al profesor mismo, a la universidad y al país. Por eso estamos en, en, en, en, en prueba pisa, en, en los niveles donde estamos. No es porque estemos comprando equipos digitales ni cosas. Ese es el negocio que hay detrás de la educación. El problema es otro, bastante serio, que no lo toca, por cierto, porque sí. aquí siempre la cosa se agarra por la. Profesor el problema Joaquín. se agarra por los rábanos. Sí, El rábano lo atrapan por la soja, no por el rábano. Profesor Joaquín. Dígame. El tiempo en televisión es corto, sí, tiene sí. que ser un poco es preciso. Cierto. Eh, ¿Qué razón tendrían ellos o tendrían otras personas dentro de la universidad para tratar de hacerle daño a su persona? ¿Qué es lo que hay de, detrás de ellos? No. Lo primero es que estamos en un periodo preelectoral. Y en ese periodo preelectoral yo soy candidato. Es posible que alguien, algunos intereses hayan de generar algo... Dentro de la UAS. Claro, en la UAS y fuera. En las dos partes. Si alguien puede mostrar esto, por favor. En el anterior, anterior proceso, nosotros así, hace, eh, fuimos candidatos a la universidad y obviamente también lo traje aquí porque también apoyamos a la, a la, actual, a la actual gestión, que por, que por cierto, siento que de algún modo ha sido una gestión un tanto gris, que no arranca y que no empieza a resolver los problemas neurálgicos de la universidad lo propio y muy en particular de la gestión actual de tu. ¿Se puede ser asunto político? Por supuesto. En además de eso, déjeme decirle un asunto. Ese Joel sabe perfectamente bien cuáles son los mecanismos para solicitar, una, eh, para solicitar revisión a un profesor. Y a mí, ellos, ni ellos, ni la dirección, ni nadie me llamó a mí en lo personal. ¿No se habían acercado No, a él. para nada, le estoy diciendo. ¿Lo hicieron público primero? Lo hicieron público primero, hicieron todo el ruido, hicieron todos los escándalos y luego incluso mismo cuando el director dice aquí en la mañana que se había reunido conmigo, que me había llamado falso, ¿quién fue yo? ¿Dónde él a reclamarle? No él quien me llama a mí. Y ya lo habían tratado en el consejo. Y maestro, tratado en el consejo sin mí, que es otra falta más grave todavía. Maestro, veo aquí que usted... Y peor, Ajá. dicen, perdóneme, ya, ya, sí. dicen ellos que un servidor eh, eh, incumplió, cayó en falta grave. Esos tipos no saben siquiera lo que es falta grave. La falta grave está debidamente instituida en el estatuto orgánico. ¿Quién ha dicho que una falta de, del cumplimiento de una nota y que el cumplimiento de un horario es falta grave? ¿Quién ha dicho eso? Eso es solo una, un irrespeto mayúsculo, no solo a la academia, sino a mi condición de profesor. Por demás... Yo tengo 21 años. Sí, aquí veo que usted fue nombrado en, en el Departamento de Matemáticas, Facultad ah, de Ciencias. En desde ayudante. 1998. Desde, 1998. desde ayudante. Tiene ajá, 21 años como maestro. Como la pregunta maestro. Pero dígale es, la categoría que tengo. Déjeme ver. Nombrado profesor provisional. Abajo, al final. A, a, a, categoría, adscrito. Ascrito. Ascrito. Esa es la antepenúltima categoría. Después de ahí va Meritísimo. Que las únicas se la dan generalmente. El que se está muriendo acaba de hacer un descubrimiento demasiado grande. Entonces, la... Eh... El escrito y, y, sí, y adjunto. Y adjunto. Y adjunto. Va, va después, Maestro. El adjunto va después. Ya yo soy adjunto en otras ya okay. escrito en otras okay. y junto también con lo cual le estoy diciendo maestro una de las denuncias sí, que hay es perdón, de que el 80 pero, 80, previsto, ya antes de eso para que usted le den esa categoría todas las evaluaciones que hacen los estudiantes todas sin excepción deben de hacerla debe de hacer deben de hacer una evaluación y con esa evaluación es que se proceden a hacer las promociones de categoría si nosotros fuésemos un irresponsable fuera, hubiésemos sido un charlatán y hubiésemos sido no, gente, verdad, por supuesto que esa categoría nunca la asumimos en la universidad. De manera que esa es mi mejor prueba ante bueno. tantos vagabundería y charlatanería. Mira, yo quiero que, que sepas sí. que al momento que llegamos aquí, muchas de las informaciones, nosotros no hacemos ninguna preparación, ni tenemos en, en condiciones de que en contra tuya se va a hacer una denuncia. Muchas cosas se pasan por, por el WhatsApp o se envían al, al sistema noticioso Eso lo nosotros. comprendemos, eso lo sabemos. Es decir, que cuando hacías alusión, creo que debes de, de tener en cuenta que nuestra amistad eh, no va a estar nunca... Eh, trastornada no, por... No, jamás, el tiempo se nos jamás. acaba. No, espera, Vamos la lo que pasa es que, es que él acabe, hizo alusión delegación. directa a mí, como a Fulvio, que quedamos callados. Y él pretendía que hiciéramos una defensa de algo no, que desconocíamos No, te, te corregimos, Entonces, te corregimos te voy a decir No, algo. breve, te corregimos No, es que no quiero que me robe mi tiempo Déjame decirme no, no, lo que yo quiero espérate. Perdóname, breve es para voy, una pregunta te, No, te estoy diciendo eh, Te corrijo, eh, Francis No, mira, el tiempo Te tú lo como dijo, a tener. Francis, en todo sentido que, que Mira, que no tengo el menor para nada Ni a ti, ni a ninguno de los compañeros bueno. Cuando le hice el reclamo en el sentido de más más afectuoso del mundo En el no, sentido no, no, de que no. ustedes me conocen Está bien. Y saben que yo no mira soy ni cosa. un incumplidor ni un charlatán Hay una parte tanto, simplemente, la pregunta, mira, ya, Francis. Nada más. Mira, eh, simplemente sí. le voy a pedir a mi compañero que no me indiquen qué que yo debo hacer en ese no, momento. Este que, es mi que, comentario. Que es así, si yo si quiero que entenderlo, una, es una entrevista perdón, perdón. Pero hay una condición de que él hizo alusión. Sí, no, no, por favor, mira, la pregunta. No mira, la, pregunta la pregunta: sí, tú va. tienes una situación que han denunciado que te negaste a aceptar una solicitud de revisión le acabo de decir mi querido amigo y que ellos... ellos no me han llamado ni me han puesto en conocimiento que el que voy soy yo, yo y que le he dicho que nunca me he indispuesto para eso es más, en mi primer encuentro le dije pongan el día y la hora y en mi segundo encuentro, cuando ellos cambiaron de discurso, porque sépase que lo que él publicó es una cosa y luego lo que en, su, en el segundo momento asume otro discurso porque sabe que eso es improcedente y porque alguien lo hace Eso está todo. aclarado. Y entonces, por supuesto, mire ellos. el día 22 a todo el que quiera de la universidad y acordado con la universidad de enero con el director que tampoco está fuera de instancia no es con él con que yo debo de hacerlo pero esto es un problema de, de resolver como ellos lo resuelven sí. con quien yo debo de hacer es con la academia con la con, facultad. El, con la facultad. facultad pero yo para, para salir de ese asunto porque cuál es el sentido sí, para, le dije bueno. no hay problema el día 22 cuando inicia la docencia a las 9 de la mañana yo voy a estar ahí todo el que quiera como siempre Maestro, una pregunta sí. y la última de mi parte, sí. cuando se hace una solicitud de revisión vía a, a, al organismo correspondiente, eh, eh, eh, llámese registro, no sé, Sí. Eso queda ahí registrado, que uno pudiera investigarlo y ver la cantidad de, de, de solicitud que usted ha tenido y la resolución de esos casos. Allá voy, míreme, todos esos casos que están ahí. Pues la la, sí, la, prueba en la mano. Mírelo ahí. Pues esto. Todos esos casos que están ahí son, son pruebas de no solo no revisión. So, no, no solo de revisión, míreme. Todos esos casos son pruebas de estudiante que se le puso ausente. Para protegerlo y para ayudarlo porque algunas veces tenían alguna trayectoria como, sí, buenos, como, dame, buenos, sí. correcto, como buenos estudiantes, pero se te caen en los exámenes y entonces yo le pongo ausente y cuando inicia el semestre le damos un examen y si el examen lo pasa vamos yo le ponemos su nota y ahí están todas las muestras, ahí están todas las modificaciones que existen en la universidad. Otro punto Entonces, de. ¿De ¿qué, qué nos están hablando? De la denuncia, no sé cómo llamarle, porque mm, no, no sé es qué. Eso es que es denuncia, eso ni es aquí, ni nada, no es denuncia, ni no sé es paquín, ni nada, es una nada. Sí, ellos dicen que usted llega al que dos y tres horas más tarde de la hora pautada de los de Mi la, querida, eso no fue, eso no es habitual. Le voy a explicar por qué, de, de dónde se están ellos agarrando. Y por qué él pudo encontrar tres estudiantes para que le hicieran el, como dicen los muchachos del barrio, el coro en esa pendejada. ¿Usted sabe qué pasó? Que el único profesor, eso no lo dicen, claro, las cosas, las virtudes no las van a decir nunca. La primera, la primera, la primera paja de los ojos podrán encontrar para, hacer dañar, para tratar de dañar. Lo que pasó fue muy sencillo. El único profesor, o de los muy pocos profesores, tal vez cuatro o cinco, que dimos los exámenes dentro del período que estipula la universidad y en el, y en el programa preestablecido para, por la universidad, fue un servidor. Entonces resultó ser que el viernes que le tocaba la sección 332, el día del examen, ellos no fueron. Porque se confundieron. Okay. Reprogramamos el examen para el día sábado. Y como la reprogramamos para el día sábado, yo había estado en Santo Domingo, amanecí en Santo Domingo en compromisos y obligaciones de otras de mis quehaceres, y, re y llegué ciertamente una hora más tarde del sábado. Pero ellos okay. estaban allí. Le Pero no dije, es algo habitual. No, no, eso no es habitual. ¿Cómo va a ser habitual si la universidad tiene controles rigorísimo que ustedes conocen? Exacto. Eso es imposible. Y, y no solo eso, le digo a estos muchachos, miren, perfecto, discúlpeme, yo he tenido un imprevisto, venía en el tiempo, el tapón me agarró, no me pude llegar con tiempo, vamos a reprogramar este examen para las 10 de la mañana de ese mismo día y se lo di junto con la sección 251, de los que hay pruebas testigos bastantes allí. Profesor, ¿qué mensaje le da usted a los estudiantes, al Felabel, a toda la gente que nos ve? Mira, yo le voy a decir a los estudiantes y al Felabel y a toda la, a toda la audiencia en sentido particular Que el día que la universidad yo entre y me diga todos los estudiantes de la universidad ¡Agramonte! ¡Cógela con él! que ¡Eso es un amor! ¡Eso es un cachú! Ese día me retiro de la universidad y nunca más vuelvo a ¿Saben materia... ¿Saben por qué? Porque la gente te dice que tú eres un amor y que tú eres un cachú cuando tú le pones notas que no merece, Cuando tú haces con ellos cosas impropias porque ellos no ellos te creen tu amigo y no, y no te piensan que realmente tú eres un verdadero enemigo de ellos. Que lo que tú lo estás preparando es para que vivan suma con Chepe en la vida. Y ese no es el propósito de Joaquín Peña. Joaquín Peña no da clase por el salario que la universidad le paga. Yo sé hacer muchas cosas donde consigo más cuarto que con la universidad me paga. Yo doy clase por un compromiso social. Y mi responsabilidad es enseñar. Ahora, yo lo reto a cual sea, que a un estudiante que me haya pasado a mí que se pongan a taguear con cualquier otro profesor. Y no quiero presumir, tendría que dejar que lo diga otro profesor, porque aquí la gente me conoce demasiado bien, de mi nivel de mi responsabilidad y de nivel de mi exigencia, no solo con la universidad, primero conmigo mismo. Muy bien. Gracias. Gracias por el a Joaquín Peña Gramonte por las aclaraciones. Ustedes han escuchado su versión, ustedes han escuchado la seguridad y la certeza con la que ha hablado. Este amigo, acerca del tema que lo trae a este programa. Eh, nada, un placer, como siempre, hermano mío, estar nuestro, cerca de ti. Y vuelvo y reitero. De ningún modo molesto con ninguno de ustedes <risa> no, no. Ransi, en particular tú Que te lo cargaste en ese sentido, jamás eh, bueno. Yo mi amistad y mi afecto Nosotros te tenido contradicciones más profundas sí. En otros elementos y nunca Nuestra amistad y nuestros claro afectos no. nos han distanciado ¿Qué pasa allí? Bueno. Ha sido un gusto Joaquín Peña Gramonte, señores sí, Estuvo con nosotros sí,